Frank James Cooper, más conocido como Gary Cooper, nacido en Helena Montana el 7 de mayo de 1901 y fallecido en Los Ángeles, California el 13 de mayo de 1961. Fue un actor estadounidense de ascendencia inglesa. Ganó el premio Oscar en tres ocasiones. El último le fue concedido en reconocimiento a toda su carrera. Abandona sus estudios y se traslada a Hollywood, donde en 1925 debuta con La Hora Maldita, rueda algunos cortos y posteriormente actúa como actor secundario en varios westerns. Adapta el nombre artístico de Gary Cooper Quiso llamarse Frank Cooper Pero ya existía algún otro actor que lo usaba Aunque tuvo muchos romances Solo se casó una vez con la actriz Verónica Valf En especial mantuvo una fuerte relación sentimental Con la actriz Patricia Neal, Desde que rodaron juntos El Manantial En 1949 Idilio que finalizó tras protagonizar la pareja La película El Rey del Tabaco Dado que la mujer del actor se negó a concederle el divorcio El 26 de junio de 1953 Durante un viaje a Italia Gary conoció a Pio XII fue un encuentro accidentado, ya que Cooper llevaba varios rosarios, medallas y estampas en las manos y al hacer la genoflexión se le cayó todo al suelo. Mientras él buscaba tientas terriblemente avergonzado los objetos por el suelo, Pío XII miraba hacia abajo sonriendo. Participó en 100 películas, las principales con las cuales ganó el Oscar a Mejor Héctor fueron Sargento York, Por quien doblan las campanas y Solo ante el peligro. Fue nominado en otras tres ocasiones, en 1936 por El secreto de vivir, de Frank Capra. En 1942 por El Orgullo de los Yankees, de Sam Good. En 1943 por Quien Doblan las Campanas, también de Sam Good, basado en el libro homónimo de Ernst Hemingway. Entre el resto de su filmografía acaba de destacar sus interpretaciones en Adiós a las Armas, Por Quien Doblan las Campanas, Los Inconquistables, Tambores Lejanos y Veracruz, en la que actuó con Sara Montiel.